Bienvenidos al canal de Rubitos. Hoy estaremos visitando Los dos mejores zoológicos Así que sin más ¡Comencemos! Estuvimos en el zoológico de Guadalajara Jalisco Fue una experiencia hermosa Y además porque estuve con toda mi familia Nos tomamos algunas fotos Para recordar Y había una montaña rusa atrás Que daba un poquito de miedo Estuvimos de demasiadas atracciones Así no, no. también había, como era un zoológico había animales, yo estaba viendo los niños de los pájaros, también luego otros animales, esos animalitos. y otros animalitos y había una como cascada. es tan gigantesca ay me gustaría meterle con ella una curiosidad de la serpiente es que cuando digieren comida a veces tienen que esperar una semana para digerirla así que no les gusta comer no les gusta comer cuando intentan cazar. y aquí podemos ver otra serpiente que me, como me estaba mirando con cascabel de praderas acá me costó mucho ver la serpiente no sabía dónde estaba pero luego ya hay pitón de sangre ahí la pueden ver muy ven su diseño si no tuviera eso ya nadie la ve ahora vamos a ver el cascabel de la costa Ay, güey, todos cascabel axolote a ver axolote Uy, qué bonito ¡Hola, bonitos! Y hoy teníamos con el siguiente zoológico Los Mejores Interrumpimos este programa brevemente Para informarles ¿Ya se suscribieron, bonitos? ¿Ya le dieron like? ¿Ya comentaron? Y no les cuesta nada suscribirse Así que lo hagan Y después de esta información brevemente Podemos seguir Bueno, bonitos Después de esta información brevemente De nuestro informador Podemos ver Que hay un gigantesco león San Diego, por fin, me invito a ser famosa en todos lados, mi signo es algo, <risa> ya, ahí estamos, esto fue una experiencia de la escuela, así que pude grabar, que me gusta grabar, y para grabar mucho, y acá puedo ver allá lado un león, aquí San Diego ¿Cómo so, como ya vieron, eso so significa zoológico so en inglés, Aquí puedo ver también que yo me estoy tomando las fotos como siempre. Antes muerta que se enseña, laborosa. Nunca falta el moño. Bueno. Entonces acá estamos tomando las fotos aquí con mi mamá, mi hermanita y otros compañeros de otros grados. Acá atrás, ahí tenemos un gorila, obviamente una estatua, porque no, nunca me acercaría a una de verdad. Aquí mi hermanita con su mapa y yo con, y ahí atrás con mi mochila y mi mapita. Ay, siempre acá también usábamos otras fotos en el ambiente, checando el ángulo. Aquí yo siempre con la sonrisa, aquí estamos detrás hace mucha vegetación, mucho bonito, y aquí están otros, sí, otras personas, las mamás, otros grados. Bueno, acá nos estamos tomando algunas fotos de los hermosos paisajes, aquí yo, yo y mi hermana estamos viéndonos nuestro, al hipopótamo, pobrecito, ya se convirtió en piedra, no, no es cierto, es solo una estatua. Ay, aquí haz de campo, Janita, por favor. de los insectos, un cine en 4D y las que de están ahí arriba, son el teleférico Me he oído muchos de los boletes también ahí y ahorita adentro del autobús en todo momento nosotros nos gustan mucho las plantas de aquí en el zoológico, y les voy a platicar más a ratito por qué, así que por favor no vayan a cortar ninguna plantita y luego, les voy a pedir también que sus piecitos en el suelo eh, ahorita estamos pasando por el bosque perdido este lugar fue diseñado hace muchísimos años para parecer como un bosque tropical lluvioso. No es nada más para que ustedes se sientan como que están en la jungla. Es muy bueno para los animales que viven aquí. Eso ayuda a desarrollarse mucho mejor mental y físicamente. Se sienten como que están en su casa. No hay lugar más justo que estar en su casa, ¿verdad? Aquí a la derecha estamos pasando por una zona que es preciso para allá. Ellos usan, están usando sus sentidos y eso que queremos. Así que se comporten como en su ambiente natural. Ahorita ya dejamos así, los humanos en África, más que los leones o los guepardos, son muy territoriales, son herbívoros, así que no se los van a comer, no se preocupen, los van a morder un buenón. Hay otros changuitos aquí, otros monos que se llaman monos del pantano de Allen, y hay unas nutrias en la exhibición. Todos ellos viven en su ambiente natural, viven juntos, así que aquí los tenemos juntos también. Van a ver ustedes cuando andan caminando en el zoológico, muchas exhibiciones así. El ave blanca que está en la esquina de la isla, a las otras aves que están acá arriba, eh, entre las ramitas y los nidos, son unas de las fotos amigas y ah, ya veo dos sentaditas en el nido. A mí se me hace que vamos a tener bebés muy pronto. Ahí arriba veo otro el blanco que está ahí, unas hermosas garzas, las viejitas que están aquí. Son unas garzas hermosas. Si ustedes las ven volar, no se preocupen, no pertenecen a nosotros, pero les gusta mucho, mucho esta lógica. Aquí a la izquierda está la parada, del Canguro Express número 2. El Canguro Express es un autobús así de dos pisos como este, que a ustedes pueden usar gustos, a veces se alcanza a ver una cebra. Tenemos una cebra credit que son las especies de cebras más grandes que existen, acá la vile a la derecha de la por esquina, que ya se veía un mapa. Y por acá también ella convive, eh, perdón, él porque es un macho, convive con los elan gigantes, son los antílopes más grandes del mundo. Y tenemos también unos kerenok. los querenox son unas gacelas hermosas y más de hecho mis gacelas favoritas. Ahorita vamos a tener la oportunidad de verlos bien lo que acá arriba otra vez. Pero acá tenemos gacelas de stick y esos que están parados allá cerca de la pared son los kudu menores. Ahí van a ver el macho, el ¿eh? que tiene los cuernos. Hermosísimos. O sea que hay kudu mayores y aparte, bueno, son mucho más pequeños que los Elan que están allá atrás. Aquí a la izquierda. esa es una parte del Ártico. Ya llegamos al Ártico. El color? El color blanco. Ahí en el puro medio, hay como una rama de una palmera, y ahí atrás veo uno de los osos polares. Sí, este sí. es una de las hembras, en el puro medio de la exhibición. Manos adentro y no jalen los platos, por favor. Cuidado con estos celulares, porque yo los visto estrellando en el suelo y ahí estuvo. Ok, muy bien, déjenme paro aquí un poquitito. Listo. Tenemos tres osos polares, tenemos dos Salvador, hembras dámeme, y dos machos. Las hembras se llaman Takik y Chinook, y ellas pesan como unos 200, 300 kilos. El macho se llama Kaluk y él está pesando casi doble, como 600 kilos. Ahí en el medio empecé a ver a uno de ellos, creo que es una de las hembras. Yo le veo el reflejo en la ventana, y sí, es una de las hembras ahí. ¿Se le merece, chile. Muy bellos. Son los depredadores, uno de los depredadores más grandes de todo el mundo. Yo sé que mucha gente ve a los osos polares y asumen que los osos polares son blancos. Los osos polares no son blancos. Es muy difícil ver su piel porque tiene mucho pelo. Pero si ustedes le alcanzan a rasurar un poquitito de ese pelo, van a ver que su piel es negra. Ellos necesitan absorber la mayor cantidad de luz y de calor que puedan en el ártico. Eso, que eso les ayuda. Su pelo no es blanco. Su pelo es completamente transparente, no tiene ningún color. Pero tiene mucho cabello que parece que es blanco. Pero es un pelo muy particular, es un pelo que es un hueco en el medio. Es como tener miles y miles y miles de popotitos en todo su cuerpo. El aire que entra en este cabello ayuda a secarse más rápido, ayuda a evitar que el hielo toque su piel, y ayuda, también le ayuda como pues para flotar un poquitito más cuando ¿Sí? están en el océano, porque ellos, ellos están nadando, la mayor parte de su tiempo están nadando. pueden nadar kilómetros y kilómetros, y así que tener un poquito de extra de aire, pues les ayuda muchísimo también bueno, nos vamos a empezar a mover a regresionar sus asientos, ¿listo? muy bien, Ahora vamos a empezar a movernos despacito yo les voy a decir cómo regresa para acá porque así ustedes pueden tomar fotos más cerquita y allá atrás de la exhibición de los a los hijos ya tiene como 7 meses aquí tenemos los quieren les digo mis caseras favoritas y hay un bebé aquí al bebé le gusta andar siempre por ahí en el medio, a ver si se alcanza a ver al bebé. Apenas tiene como un mes y medio de edad. Aquí está el macho y están las dos hembras aquí cerquita. Tienen la habilidad, estos barcelanes de pararse solo en sus patas traseras para alcanzar árboles muy, muy altos. Esa es única competencia en su natural con la Los tigers están aquí, los dukers también los conocen. Acá están a los pecarinos del Chacoan eso los llamamos nuestros fósiles, fueron redescubiertos en los 1970s en el sur de América, en el área entre Perú, Bolivia y Argentina, que se conoce como el Chaco. Así que por eso tienen su nombre, Pecarinos del Chaco. Aquí está la otra estación del teleférico, aquí a la izquierda, estos canalitas azules de aquí se los van a llevar bien cerquetita la salida del zoológico, la casa de los reptiles, el zoológico de niños, salida del zoológico caminando seis minutitos, casi todo planito. Pero si dan cuenta a la izquierda van a pasar los fósiles, y háganme cuenta que pasan por un túnel que viajaron en el tiempo. Y aquí llegaron. Odisea de elefantes y están los hermosos leones aquí a la derecha. En cada una de las plataformas está uno de ellos. Enfrente del árbol está el macho y aquí en el medio está la hembra. El macho se llama Mondoren y la hembra se llama Etoya. Miren qué hermosura. La Había ver, leones aquí hace como 12 mil años. Los leones que estaban aquí, en el sur de California, Baja California, eh, bueno, lo que es eh, Tijuana, Rosarito, Ensenada y también Sinaloa y Sonora. Hace como 12 años. Así que los leones que estaban aquí eran como 25 más grandes que estos leones y se llamaban leones américa. Cuando ustedes entran a explorar ese lugar, van a ver las estatuas del tamaño real de los animales que vivían aquí y así los pueden comparar con sus familiares modernos. Obviamente que ya no hay leones aquí, bueno, no como ese. Es mi felino favorito. Aquí la van a ver. A la derecha, abajo en el suelo, pasar el cerco. ¿Alguien se le cayó algo? ¿Se cayó algo en el suelo? Acá ah, tu jaguar sana. Mi gato fútbol. ok, es un jugo. Pero decir sí, que a lo mejor es un teléfono o algo así. Pero bueno, aquí la ven, aquí a la derecha. Ay, está testadito. Ya se estoy caminando para enfrente. Acá. Ella se llama Nengui. Ya va para enfrente. Aquí lo que doy la vuelta a lo mejor la alcanzamos a ver otra vez. Tenemos dos jaguares aquí en el zoológico. Es ella... Lindiri y Guapo pero son muy territoriales cada quien tiene que tener su propio espacio así que si ella está aquí Guapo se vaya arriba al penthouse o adentro de la red Blanca con putitos cafés de hecho es el Blanco con putitos cafés es un macho y los otros son guanacos, los primos abajo de las llamas allá también hay Tapires y Capibara los capibaros son obredores más de todo el mundo y aquí está Tembo Tembo es una hermosa elefante africana la casa de ver, miren que hermosísima es una bella ¿Un tenemos cuatro elefantes aquí en el zoológico ah, las cuatro son hembras tenemos dos elefantes africanos así como Tembo y dos elefantes asiáticos ahorita vamos a alcanzar a ver la luz a más pueden ver que a ella le falta un pedacito de oreja en la derecha se alcanzan a ver eh, ese, ese bubu le pasó hace muchos muchos años a ah, muchos de los animales que tenemos aquí en el zoológico han sido rescatados ah, Así que los elefantes no es una excepción. Que hubieron una vida hace mucho y ahorita están aquí disfrutando de lo que les queda de vida y pasándoselas bien, bien a gusto. Así que imagínense que el Zoológico de San Diego es como un centro de retiro, una casa de retiro para los elefantes. Están aquí para disfruto fotos. Yo les platico qué está pasando aquí en cuanto pasemos. ¿Qué estaba pasando ahí? Aquí a la derecha van a ver dos aves hermosas las que está ahí, La que está ahí enfrente sentadita, gris con negro y amarillo alrededor de los ojos Ella se llama Stella. Es una ave secretaria No, no tomas sus mensajes. Eso tiene su nombre por una palabra árabe Que significa ave cazadora Sus patas, como ven, son bien largas, delgaditas Pero muy, muy fuertes Y las usan para capturar serpientes, alartijas, ratones Las pisotean primero, después las avientan al aire Y las cachan con su pico el otra ave que está ahí, que tiene colores azul, blanquito y negro, es una urraca. ¿Ustedes han escuchado hablar de las urracas? No la vecina, no, no. no. Ah, Pero las urracas son aves muy, muy especiales. Ellas imitan muchos sonidos. A lo mejor por eso a la vecina le llamamos la urraca, ¿verdad? Porque va con el chisme para todos lados. Pero lo mismo pasa con ellas. Así que se des, caminan por aquí rico, se llama, les va a decir, hola. Hi, hi y a veces dice otras cosas, a veces arrameda como teléfonos, a ruido de teléfonos celulares, así como... Me encanta escucharlo, de verdad, me fascina. Déjenme ver quién maté en anoche que hizo mucho, mucho frío, ah, así que ahí les pone sus calentones. Miren el Facebook que nevó en Ensenada, ¿ustedes escucharon algo en la Sierra de San Pedro Martín? Sí, nevó, ¡ay qué suave! ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Dónde vienen ahora? Sí, por ahí cerquita. Miren, aquí viene uno de las Canguro Express Como les dije, hay uno así igualito que de nosotros Pero tiene el telo amarillo enfrente Ok, vamos a ver ¿Quién más anda por acá? Estoy buscando unas jorobas. Ay, ah, ya las encontré tenemos camellos dromedarios, camellos de una sola joroba, si ven dos jorobas es porque hay dos camellos, ok, los camellos de dos jorobas se llaman camellos bactrinos, si ustedes quieren saber cuál es cuál, pues el bactrino, el nombre bactrino empieza con una B, si ustedes voltean la B, pues tiene dos jorobitas, el camello dromedario que es una B, nada más tiene una jorobita, así que bueno, ahí más o menos pueden saber cuál es cuál, y hay camellos que no tienen jorobas, como las llamas y los guanacos, de la misma familia y cómo se llama a un camello de tres jorobas embarazada ah es un camello embarazada, sí pero bueno vamos a ver aquí ellos comparten su exhibición con unos berrendos hermosos están pues tengo gustos medio raros pero bueno tengo un bueno es una historia muy especial para mí cuando yo estaba muy chiquitita yo estaba leyendo su historia, la historia de los cóndores, de lo que les estaba pasando y en ese momento yo decidí estudiar biología porque yo quería ayudarlos. En esa historia fue la primera vez que yo escuché sobre el zoológico de San Diego. Desde entonces ha sido mi sueño trabajar aquí. Así que imagínense, estoy viviendo mi sueño, como a veces se puede, ¿verdad? Bueno, fue en los años 80 cuando los científicos se dieron cuenta que algo les estaba pasando a los cóndores. Se pusieron de acuerdo. Aquí en el zoológico con otras organizaciones en Estados Unidos y en México Incluyendo mi alma, Marta, en la Universidad Autónoma de Baja California Fueron y los buscaron, pero solo encontraron a 22 Solo encontraron 22 cóndores que quedaban en su ambiente natural En ese momento decidieron capturar a los 22 Se los llevaron al parque safari en escondido Y construimos un lugar especial que le llamamos Condominium Y empezamos un programa de crianzas Fue muy difícil criarlos porque la hembra pone un huevo Hermosísimos, muy muy bellos yo soy orgullosa en cenar en por cierto. aquí. a la derecha van a ver la estación del Canguro Express número 4. Está aquí de León. ¿Has visto la película de Rey León? ¿Sí? ¿Se acuerdan del marco? ¿Y de ¿Sí? ¿cómo se llamaba? Parate porque las vean. Timón, Timón es una Mira. suricata. Y a lo mejor por aquí saltaste la tasa saltas, para nieto de timón. Los artistas de Disney vinieron aquí a de San Diego sí, es para el parque para a los animales cuando estaban preparando la película así que a lo mejor por aquí allá va a, a la casa de la nieto De hecho, si se meten a ustedes, ah, si ustedes ven la película, espérense al final de los créditos ahí va a haber una notita de agradecimiento al parque, al parque, bueno, aquel tiempo se llamaba el Wild Animal Park y también ahí abajo del árbol, está toda la familia, son cinco de ellos ahora la mamá, el papá y tres bebés los bebés están más grandes que la mamá más pequeños que el papá y todo este cañón en la derecha es rocas africanas todo eso son rocas africanas y esto, como les dije, abrió el año pasado ahí se voltean a ver arriba del cerrito donde ven los árboles ahí que no tienen hojas todos los palitos que ven ahí alcanzo a ver unos dauinos a lo mejor le ven la nariz rosita y las pompis rositas también. Muy hermosos los oídos. muy agresivos, pero muy hermosos, tenemos mucha suerte de tenerlos. Bueno, yo voy a pasar por un ladito de rocas africanas, vamos a ir por la callecita de un lado, pero es bueno y es malo. Lo malo es que no vamos a tener la mejor vista del autobús, yo siempre les voy a sugerir que ustedes entren aquí y puedan caminar. Lo bueno de eso es que cuando ustedes estén caminando ahí, no va a haber ningún vehículo que esté pasando por a un lado de ustedes. Así que no se tienen que preocupar de eso pueden disfrutar de rocas africanas muy, muy, muy bien. Déjenme les doy las gracias. Yo sé que muchos de ustedes juntaron dinero para poder venir el día de hoy, para rentar el autobús y el camioncito para venirse y comprar el lonche, preparar los burritos y los sándwiches y todo para alistarse para venir el día de hoy. Pero todo el dinero que ustedes gastaron para estar aquí hoy, bueno, aquí en el zoológico, los boletos de entrada de algunos de los adultos, si ustedes se compran una sodita, un churrito, un recuerdito, todo esto aquí se va a quedar, ayudándonos a cuidar de los hermosos animales somos una organización no lucrativa así que nosotros el gobierno no nos ayuda solo nos ayudamos de personas como ustedes y de donaciones que hacen específicas aquí en lógico así que tenemos mucha suerte de que estamos abiertos 365 días del año llueve, truenes, haga sol lo... aquí estamos abiertos porque nos tenemos que hacer cargo de esos hermosos animales y aparte de los que están afuera también así que muchísimas, muchísimas gracias aquí van algunos de nuestros perritos que vienen caminando con sus cuidadores se los traen a pasear y esos perritos usualmente son compañeros de algún otro animal Puede ser compañeros de algún guepardo, que también se conocen como chitas, ¿sabes? yo les voy a decir dónde los pueden encontrar, también puede ser compañeros de algún lobo Puede ser compañeros de, ah bueno, de algún otro animal, y allá dentro de la cueva, alcancé a ver a un oso nada más que se acaba de meter es un oso del sol de Borneo se llama Francis y Francis es muy hermoso pero es muy tímido muy chiviadito diría mi, mi hija. Soy muy chideada, mamá. Sí. Allá, por allá anda atrás. Es uno de los osos más pequeños. Se llaman osos del sol de Borneo porque tiene una coloración en su pecho que parece como el amanecer del sol, más o menos. Muy, muy bello. Ah, se fue para allá atrás. Tenía esperanza de que lo pudiera ver un poquitito mejor. Aquí tenemos el pardo de la nieve. Tenemos dos. Ah, nunca se lleva hasta afuera. Últimamente he visto a los dos afuera y eso es bueno. Cuando vean a los dos, crucen los deditos y ah, vamos a esperar por bebés. A ver qué pasa. Leopardos de la nieve. Aquí hay una nutria por aquí. Es una nutria africana. Y a ver, se me hace que ya salieron los osos. Aquí a la derecha hace ratito, pues, en, en un de inglés y los osos no estaban. Ah, no, estaban adentro de la recámara. Ven en la cuarto que está allá atrás. Ahí al caso ver uno de los osos. Por lo menos veo uno. Veo su cabeza y veo una de las patitas arriba de la rejita que está ahí. Son osos grises, también conocidos como osos pardos, osos café, muy muy hermosos, tenemos dos, ahí están los dos, tenemos a Scout y Montana, tienen 11 años de edad. Cuando yo llegué aquí al zoológico, hace como 7 años, eran unos adolescentes, estaban jugando luchitas todo el día, haciendo hoyos por todos lados, metiéndose en problemas todo el tiempo, y ahora casi siempre están dormidos, mismos. así pasa, ¿verdad? cuando uno nos hacemos más grandes, pues más, más sueño nos da. Aquí a lo mejor vemos a algunos seres humanos por aquí, en esta construcción, en, este, en esta zona, pero déjeme ver si vemos a otro oso por acá y no, vemos a la cuidadora, ahí la vemos que le está poniendo comida a los osos que están aquí tenemos osos de los Andes también conocidos como osos frontinos o osos con anteojos los únicos osos verdaderos del sur de América hermosísimos, Tiene una coloración alrededor de sus ojos que parece así como que usan un antifaz ahorita seguimos bajando aquí vamos hermoso, se llaman lingers y allá, también aquí hay unos simios, hay otros osos que se llaman osos perezosos no son los perezosos que ustedes a lo mejor se imaginan esos se llaman osos perezosos, ah, son osos tienen nomás una un poquito más cabello en su espalda y son de la India de Asia este aviario que es aquí, creo que estaba cerrado el día de hoy pero me encanta hablar de él porque ah, fue construido en 1935 lo construyeron para tener águilas y cóndores allá dentro. Así que este se tres niveles. Ahora ya no hay cóndores aquí, pero tenemos como 200 uh, diferentes aves y también tenemos un acuario y unas cascadas hermosísimas que van a encontrar por ahí. Uh, bueno, ya les dije, este aviario nada más eh, fue construido en 1935. ¿Ustedes saben cuántos años tiene zoológico? por este caminito a la izquierda van a ver a los pandas gigantes, donde leopardos y pueden agarrar el express, la torre que está ahí, ahí van a encontrar elevadores así que pueden subir a las escaleras si quieren o usar los elevadores para subir pueden cruzar el puente y llegar a Odisea de Elefantes o se quedan aquí en el bosque pero ahora vamos a rocas africanas Como les dije, vamos a estar en el caminito de servicio ustedes si están aquí van a entrar al la de mar Pueden decir que no hay hielo en esta exhibición. De hecho, estos pingüinos son clasificados como pingüinos de agua caliente. No eh, bueno, si están? ¿Sí los caliente, Son frío, los pingüinos? Pacífico. ¿Están pequeños? No, nada más hay pingüinos ahí. Tampoco tenemos peña, unos peces a los, y miro tenemos pingüinos. Por primera peña. vez en la historia del zoológico de Santiago, hay pingüinos aquí. ¡Qué bellos! hermosos pingüinos africanos aquí hay una placita aquí en el medio donde pueden descansar un poquitito agarrar un recuerdito antes africanos obviamente mira. se está representando partes wow, para aquí estamos atrás de los en la exhibición de los lémures ya vieron la cascada que está ahí atrás pueden tomarse un poco super padre pueden ir por atrás de la cascada y refrescarse un poquitito acá tenemos unos bonitos unos changuitos unos de verben allá atrás está la diario y ando buscando los leopardos Ustedes mucho calor verdad se fueron abajo de los árboles tenemos tres leopardos que tenemos aquí a uh, uno que va a llegar hace como dos veces y los otros dos mistik y axel uh, siempre están juntos ellos dos casi siempre Oh, miren quién está aquí a la derecha este que está ahí que parece como un zorrillito en la pura esquina es un tejón de la miel. Lo alcanzan a ver ahí en la esquina? Va abajo, abajo, abajo. Es un tejón de la miel. Se ven muy quietecitos, pero son muy, muy agresivos. Muchos animales les tienen miedo, ellos se comen a las cobras, allá no les importa, a los escorpiones no le hacen nada el veneno, son bien bien agresivos. De hecho, cuando los guepardos, los chicas tienen a sus bebés, sus bebés tienen una mancha atrás blanca para que se parezcan un poquito a los tejones decir, sí, los depredadores no se quieran acercar a los bebés de los guepardos. Pero bueno, aquí a la derecha, Déjeme ver buscando una bolitas crisis entre los árboles. Ya en el segundo árbol ahí atrás, alcanso ver a un koala. ¿De, de aquí le veo la poca y otro. Aquí está el otro. Ah, tenemos dos koalas machos, están de este lado. Ellos son muy territoriales, así que usualmente solo uno por árbol. Uno por abajo de las sombritas que están ahí. Pasando el caminito ahí atrás van a encontrar a las hembras. Las hembras son más sociables, así que van a encontrar más de una en un árbol. Y así como en mi casa, un poquito más de piernas que los machos. Y bueno, van a encontrar bebés, también tenemos oh. algunos bebés. A los bebés de los koalas se les llaman choy, al igual que a aquel. O sé sea que hay mucha gente que los conoce como osos koalas. Los koalas no son osos, son marsupiales, como un canguro Esto quiere decir que las hembras tienen una bolsita donde cargan a sus bebés, así que solo hay que llamarlos koalas. Ustedes quieren que recuerden el restaurante que está aquí a la derecha, Cindy Grill, y se van atrás del restaurante. Pero eso es solo una vuelta, ahí van a encontrar las jirafas. Tenemos jirafas del Masai, tenemos un rinoceronte de un solo cuerno, también conocidos como rinocerontes de la India. Hay una cebra, un burrito, un canguro rojo, flamencos de demonios de Tasmania. Tenemos mucha suerte de tener demonios de Tasmania, ya tenemos con ellos como 5 años. Uh, y bueno, tengo que darle las gracias a ustedes porque ellos están aquí para cuidarlos, están críticamente en peligro de extinción. Así que es muy importante para nosotros tratar de salvar la especie en cuanto sea más fáciles de ayudar al medio ambiente Es reciclar Obviamente que primero hay que reducir la basura que hacemos Hay que reutilizar lo que se pueda Y ya de plano si no hay que reciclar Reciclando van a ayudar A cuidar los bosques tropicales No nada más porque están reciclando papel Sino porque hay metales que sacan En minas en los bosques tropicales Así que reciclando los teléfonos celulares Las ratas de aluminio Van a cuidar el hábitat de muchos animales Obviamente que vamos a reducir la temperatura del planeta Porque se usa menos energía reciclando que haciendo productos nuevos, todo eso tiene un gran impacto y nosotros como hermosos ciudadanos de este planeta tenemos que cuidarnos a todos todos hay que cuidarnos juntos, ¿ok? así que no nada más es de nosotros este planeta también es de estos hermosos animales y plantas muchas gracias a todos que estaron aquí. estuvieron aquí conmigo todo el camino allá arriba